Necesito que este video llegue a alguien que me pueda explicar, porque esto que les voy a contar de verdad es la cosa más inexplicable que me ha pasado en la vida. O sea, es que realmente... La youtuber Rebeca Mendiola subió a su cuenta de Instagram la siguiente historia. Quiere que alguien le ayude a comprender o dar una explicación sobre un fenómeno o un suceso que parece ser paranormal. Vamos a ver lo que le sucedió a esta influencer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 yo tengo un restaurante saludable con mi novio acá en la ciudad de Veracruz. El poderosísimo Fit and Crunch. El caso aquí es que el poderosísimo Fit and Crunch está ubicado en Avenida Martí. Para los que sean de Veracruz, pues van a ubicar que pues, es una avenida de mucho comercio. La neta es una calle como bien tranquila. Y resulta y acontece que nuestro local está justo en la esquina con otra calle que se llama Bermejo. Contexto, el día... Eh, domingo 8 de noviembre, o sea, ayer, estoy grabando esto literal al día después. Yo no fui al restaurante porque, pues como pueden ver, estoy de que... Estoy tiesa, la verdad Entonces estaba yo aquí en mi casa Sufriendo mi incomodidad del cuello Cuando de repente mi novio Que sí fue al restaurante ayer Me envía estas fotos Literal, sin contexto Así, solamente esas fotos de ese carro Que se había estampado contra nuestro restaurante Entonces yo ya súper asustada Literal de que pues, o sea, ¿qué rayos? Le marco a mi novio y le digo de que Oye, explícame qué acaba de suceder O sea, ¿The fuck? ¿Qué, ¿Qué es lo que acaba de pasar? Porque estaba yo súper estresada y él solamente me dijo como de que pues es que se acaba de estrellar un carro Pero ahorita te marco, estamos viendo qué show porque no había nadie en el carro Y amigos, a ti te dicen de que no había nadie en el carro y tú te imaginas muchas cosas La persona huyó, se escapó, yo qué sé, ¿no? Pero no, es que literalmente no había nadie en el carro entonces, después de un rato, literalmente mi novio pues me regresa la llamada Y me dice, es que había un cliente en la mesa de afuera Cuando el carro pues se estrelló con nosotros Literal se estrelló como con... Um, pues como con el barandal que nosotros teníamos, la separación con la calle Me dice, pero el carro era un carro que estaba estacionado en la acera de enfrente Apagado No había nadie en el carro El carro es un carro estándar, o sea... Estándar, para aprender un carro estándar, ¿sabes? Si, si sabes manejar, sabes que tienes como que meter el clutch y todo El carro eh, no tenía llave Tenía puesto el freno de mano Y estaba en velocidad primera O sea, ni siquiera estaba en reversa, ¿sabes? Tú aquí estarás diciendo, Rebeca, ¿cómo? O sea, creo que no estoy entendiendo Amigos, el carro estaba estacionado o apagado Con freno de mano Sin llave y de la literal... Es que literalmente yo... Miren, yo les juro que yo, yo creo en Dios. Yo, yo no creo en estas cosas así que... O sea, no, güey. Yo siempre intento buscar como la razón más lógica a todo lo que pasa. El carro estaba apagado, amigos. Y sin llave, sin llave, se prendió el motor. Y el carro hizo... O sea, en lugar de haber sido hacia enfrente o hacia atrás normalmente, hizo una curva para estamparse... donde estábamos? O sea, para estamparse justo en nuestro local. Enfrente... Había un carro, atrás había otro carro y justo en el espacio en donde no había nada, ahí el carro giró, dobló y se estampó. Es que... Amigos, mejor, o sea, mejor vean los ustedes. Esa calle lateral se llama Bermejo, más o menos Donde está el círculo es donde tendría que haber estado Estacionado el carro, como que un poquito más adelante Ahí se ve todo normal y en eso Mira, mira el carro como se va moviendo Literal, ahí hay un tope y hay Una banqueta, pues el carro pasó el tope pasó ve la... Se subió a la banqueta Y literal, se estampó Contra la persona que estaba comiendo ahí Todavía el señor como que ni le dio tiempo bien De, de reaccionar, ahí todos como que Se quedaron en shock, literal se asomaron Afuera se ve como una chica también De, de, de las niñas que trabajan con nosotros, se suma para ver quién estaba en el carro, todos los de alrededor como que empezaron a decir que show, salieron y es que les juro que si no hubiera testigos, yo no creería que no había nadie. Y es que yo se los cuento y les juro que hasta tiemblo, uh, tiemblo. o sea, el carro no tenía conductor, no había absolutamente nadie en el carro y el motor estaba encendido sin llave, o sea... ¿Qué? Obviamente al ver eso, pues todos los que estaban de que ahí en la calle se súper espantaron Y fueron de que inmediatamente a ver cómo se ve en el video El cliente que teníamos en el restaurante que estaba comiendo en la mesa de afuera uh, ey, O sea, ¿se imaginan el susto? No, es que yo me muero, o sea, yo me muero Entonces, obviamente para este punto todos nos estábamos preguntando ¿Quién era la dueña del carro fantasma? O sea, literal Y eh, de un local de al lado Sobre la calle sobre la que estaba estacionado el carro eh, Pues literal salió la dueña así Súper enojada de que ¿Quién movió mi carro? Y todos en la escena del crimen Así que What the fuck O sea, literal ella también estaba sacadísima de onda Pensando que alguien había agarrado su carro Pero amiga, ¿Cómo alguien va a agarrar tu carro Si literal el carro está encendido Cerrado, sin llaves O sea, ¿Cómo? No, o sea, yo creo que ustedes de verdad visualicen eso Y... Vean la cara de terror y de shock de todos los que estaban ahí Y literal es que todos, además de estar en shock, pues no se explicaban qué pecs y, y, yo, y yo se los digo, o sea, es en serio Yo soy el tipo de persona que siempre busca como que la razón científica, la razón lógica De absolutamente todo lo que pasa Pero es que en esto, ni yo ni nadie hemos encontrado como que O sea, ¿cómo, cómo, cómo, cómo, cómo se enciende el motor de un carro sin llaves, sin nadie, cerrado, freno de mano? Primera velocidad, se echa para atrás. ¡Ah! Incluso, o sea, ya estando todos ahí, eh, le hablaron a dos mecánicos como para que fueran a ver qué pex. Bueno, si el carro estaba bien, qué pex. Pero en general, como para que evaluaran la situación. Porque nosotros con nuestros cerebros no mecánicos, literal, es que no, no, no, no encontramos lógica en este, en, en este evento. Imagínense a mí viviendo por teléfono toda esta situación, o sea... Y sí, la verdad es que los mecánicos tampoco, tampoco encontraron una explicación lógica a lo que pasó. Oigan, eso sigue siendo un, miserio, un misterio sin resolver. La neta es que sí, está rarísimo. Neta, ya le buscamos por todos lados alguna explicación y nomás no la hallamos. Así que hago este video para ver si alguien lo puede explicar. Miren que que, que yo, yo de verdad intento creer todo en la lógica, pero estoy abierta a cualquier teoría porque es que, oigan... Qué en mi experiencia he podido ver otros videos muy similares a este En donde vehículos y motocicletas se mueven por sí solos Sin que nadie los esté operando e inclusive con frenos de mano ¿Qué es lo que pasa? ¿En realidad es un fenómeno paranormal? ¿O simplemente se trata de un fallo mecánico? Vamos a ver los siguientes videos que son muy similares a este motocicleta causa impresión al ser captada por una cámara de seguridad moviéndose sola en san juan de la maguana una provincia que la han dado a conocer como el lugar donde se cometen actos que atribuyen poderes sobrenaturales causa asombro una motocicleta que fue captada por un video donde aparentemente... En principio una familia denunció ante la Policía Nacional el intento de robo de una camioneta Hyundai Tucson color plateado, cuya conductora según la denuncia dejó estacionada frente al Hospital Regional de Villarrica durante 25 minutos. Transcurrido este tiempo, la misma se percata que su vehículo no estaba en el lugar donde lo dejó. Posteriormente, nota que el rodado quedó prácticamente abandonado en medio de la calle. Todo el hecho fue captado por imágenes del circuito cerrado de visión comunicaciones, en donde se observa que la camioneta se movió e hizo varios movimientos sin ningún conductor dentro del habitaco. Hasta el momento la División de Investigación de Delitos de la Policía Nacional sigue trabajando en la investigación para determinar cómo pudo moverse la camioneta sin nadie al mando. Por el momento yo no puedo resolver este caso porque no me encuentro en el lugar ni tampoco sé cómo se encuentra la pendiente en donde este auto pues, eh, se movió pero les voy a pedir un favor a toda la gente que sepa de mecánica o haya tenido un evento muy similar a este que nos pueda explicar qué fue lo que sucedió por favor escríbalo en los comentarios para darle luz a este tema, a este caso y también a muchos otros que han surgido en internet y que no han tenido explicación en lo personal creo que simplemente se trata de una falla mecánica y no tiene nada que ver con lo paranormal pero sé que para muchos de ustedes sí es algo extraño, algo sin explicación. No puedo confirmar nada hasta el momento, pero espero sus comentarios y mi nombre es Oxlack Castro y los espero en el siguiente video, donde quizá tengamos ya nueva información al respecto o inclusive otro caso más para investigar. Hasta la próxima.